Poner un color de texto a un trazo en InDesign es muy sencillo. Simplemente vas a activar la caja de texto con un clic. Puedes dirigirte a la parte derecha donde tienes el panel de muestras o en la parte superior también donde tienes en el panel de control los colores. Aquí hay algo muy interesante porque te vamos a tener que activar obligatoriamente la parte de el texto. Simplemente con un clic automáticamente tenemos ya el color de relleno y en la parte inferior tranquilamente vamos a cambiar el color de trazo digamos que por este que está acá y ahora vamos a colocar a unos 10 puntos este color de trazo que está acá pero si tienes problemas si está todo muy unido puedes presionar control t en el teclado para tranquilamente trabajar con un poco de más espaciado en el texto